Proseguimos, ítems, mm, bueno aquí ya tengo seleccionado mi ítem pero no me aparecen estas opciones, simplemente porque no tengo ningún efecto inserido dentro del track, bueno para inserirlos es aquí en este botoncito, ya nos vamos introduciendo nuestros paneles de, de control de las pistas, bueno entonces voy a buscar un coro, un chorus, chorus un chorus, bueno este para guitarra, lo selecciono Y bueno ahí lo tengo en bypass Pero ahora sí está funcionando Bueno ahí me está funcionando el coro, el chorus Si yo lo deshabilito pues no funciona, lo habilito Ok, vamos a ver, ahora sí, aquí ya nos aparecen resaltadas. Vamos a ver esta opción que es. Dice aplica al track take el efecto en un, del ítem en un nuevo tag. Prácticamente se nos dividiría en dos pedacitos, más o menos como estos de acá, solo que son dos. Salen dos tags así. Uno con el efecto incluido y el otro natural. Vamos a ver si es verdad esta cuestión. Aplico. Y bien, entonces aquí automáticamente me pasó el, el file, ya se evidencia que es distinto. Voy a, a bypassar este, este, el efecto, porque si no entonces me sonaría doble. Vemos ahí yo no tengo el efecto activado y está sonando con coros. Ahora si selecciono el de arriba, lo tengo natural y el de abajo, con coros. Bueno, esta opción es muy útil cuando, cuando tenemos eh, una, track con una pista con bastantes efectos. ¿sí? Si aquí tenemos, aparte de chorus, tenemos ecualizaciones, una distorsión, un compresor y cualquier otro tipo de efecto que le hayamos como una cadena, entonces aquí nos serviría este tipo de opciones para poder, de opción, para poder deshabilitar o bypassar. Y así tenemos, ganamos eh, CPU. No consumimos tanto. A ver la otra que tenemos. A ah, la siguiente es mono output. Bueno, voy a hacer control Z. Hasta donde, varias veces, hasta donde lleguemos. Eso hasta aquí. Hasta cuando tenía el file. Eso le, le acaba de poner el, el chorus. Entonces hago clic derecho, también aquí en el clic derecho es, es esta misma opción. La primera que aplicamos es esta, Apply to Track el nuevo Take. Y aquí es con Mono Opto, oh, simplemente me la vuelve en señal mono. Me sale solamente eso, ahí, ahí me lo aplicó. Si ven aquí está en estéreo y aquí está en, con el efecto, pero en mono. tienen sus ventajas. Vamos a ver qué se qué sigue aquí. Render items a new take, a new take. Bueno, aquí nos nos renderiza el, lo rende, prácticamente nos lo vuelve a renderizar, nos renderiza el el objeto. Sí, aquí está. La primera, bueno, como ven, la primera no nos aparecía si no tenía efectos, ¿sí? Entonces esta es más que todo por, por si quiero aplicarle una cadena de efectos y liberar recursos. Si ¿Sí ven que no tenía, no, no tenía antes habilitado, propio porque no tenía ningún efecto este track, pero estaban activadas estas. Estas pueden servir cuando, por ejemplo, hice algún... he cambiado... ¿Se, acuerda cuando hicimos, se acuerdan cuando hicimos que coloqué los distintos envolventes estos envolventes aquí si ¿sí? por ejemplo de volumen si sí, yo he modificado estos si sí, me ha gustado cómo ha quedado y toda la cuestión entonces puede hacer un volcado de esto sí, render a new y ahí me lo va creando Ahí se baja el volumen. Ya es eso. Bueno, son formas de, de trabajar. Este que haría? Bueno, me coloca en reversa el ítem en una nueva, en nuevo, en una buena toma, nueva toma. Vamos a ver. Sí, ahí la coloqué. <risa> La voy a dejar así <risa> Bueno, entonces Listo Aquí pues no me salió nada porque no tengo nada seleccionado Después tenemos eh, Glue Items Bueno, este ya lo hemos visto varias veces Aún sin llegar hasta ahí Voy a coger este Este ítem Reforzamos Esta cuestión Ah, Bueno, ahí tenía uno, bueno, no importa, lo voy a colocar acá lo voy a seccionar, ¿cómo se seccionaba? ¿quién alza la mano? ¿cómo se seccionaba? con S, bueno entonces selecciono, hago oprimo S aquí S y aquí S sí entonces yo puedo hacer varias modificas modelos de lugar y de pronto me ha gustado cómo ha quedado esa partecita yo simplemente lo selecciono y le digo glue, glue items. Prácticamente eh, empastar. Y me lo empasta en un nuevo ítem. Hace un nuevo empastado. ¿Sí? Y bueno, eso vendría a ser esa, esa opción. Eh, bueno, este es según la selección, la selección que hagamos con, tiene en cuenta la selección de tiempo Vamos a ver, control Z, a ver si no me encarto aquí Yo tengo aquí la selección de tiempo Y voy a dejar, digamos que tengo seleccionado Sí, voy a colocarlo así sí bien entonces lo que haría eh, normalmente es que si yo le hago no venga esta vaina es así perdón entonces voy a correr esto un poquito como más para acá un poco más aquí y voy a hacer una selección de tiempo desde aquí hasta aquí tengan en cuenta la selección de tiempo desde dónde va bueno hagamos desde los de 81 y 97 para que sea más evidente si yo le doy clic derecho y hago glue items normal. Me lo empasta desde aquí, desde el 83 hasta aquí, hasta 93 y tantos, ¿sí? Voy a ir Control Z y si le hago el clic derecho, lo que me haría me tendría en cuenta, me lo delimita de acuerdo a la línea a la selección de, de tiempo, ¿sí? Entonces glue items with time selection. Bien. Ok, vamos a seguir aquí arriba. Vamos a nuestros siguiente menú a ver qué tenemos. Pics. Bueno, aquí qué es esto? Lo que vienen a hacer pics serían estas formas de ondas que nosotros visualizamos de nuestros objetos. WAP en este caso, sí. Entonces, si yo le digo remove all pics prácticamente me, de, me deshace no me deja visualizar esas ondas vamos a ver listo entonces ahí las deshabilito que si quiero solamente ver las de este de esta pista los, estos objetos voy de nuevo ahí y le digo por ejemplo aquí Reboot picks for select items entonces me, select, me, me me deja ver solamente las ondas para ese ítem ok que si quiero solo uno vamos a ver a ver si sí, sí, ahí, listo ahora si las quiero ver todas de nuevo le decimos la primera opción bullpicks bueno uh -huh. después tenemos media y bueno amigos Aquí en media, me quedo a medias, porque, porque no, no lo sé. Hay que ser sincero, no, no he probado hacer estas. Así que queda de tarea también para ustedes. Quien averigüe me manda un privado y me explica. Bueno. Creo que así ya terminamos con nuestros nuestras opciones, submenú de ítem.